Estamos en la última etapa de obras gris de NEO 18, finalizando con el casco estructural del edificio más alto y seguro de San Carlos. Ya se realizaron trabajos de asentado de ladrillos en el quinto y sexto piso, ahora se realizarán el tarrajeo de estos mismos. Por otra parte, ya se realizó el encofrado y vaciado de columnetas de confinamiento, instalaciones eléctricas y sanitarias del quinto, sexto y séptimo piso. Se culminó con el vaciado de elementos verticales del piso 11 y esta semana se tiene programado la culminación del encofrado del piso 12. el vaciado de contrapiso y el inicio de albañilería de los pisos inferiores Gracias por su confianza Somos Ancosur con más de 7 años creando nuevas historias